Hay azoteles, pa' mi caracas que tal. Como todita se ha quedado, aquí tiene que venir. Como la paloma en negro, la totonita es unido. los cristianos Bailadora y corista, Linda Rosa y Elena Martínez. ¿Y como ustedes? Petrona Martínez. Gracias, Pedro. Gracias. Muchas gracias, Petrona. Oh. Tá uh -huh.